Hola, en este video quiero explicar cómo funciona el punto de venta para hostales Entonces nos vamos a la opción de eh, punto de venta Y acá hacemos clic en la parte que dice hostal Este punto de venta está diseñado específicamente para ser utilizado en, en, en hostales o residenciales O en general cualquier eh, empresa cuyo fin sea dar alojamiento ¿ya? Eh, pa, eh, Para eso se permite generar los tres tipos de documentos que se podrían requerir en un hostal de venta, que son boletas, cuando se genera una venta a una persona que paga en pesos chilenos, pero que no es empresa. ¿ya? En el fondo, si uno va a un hostal, ese sería el documento que le entregaría. Una factura, cuando es un eh, se está haciendo un documento a una empresa que está pagando alojamiento, o a un extranjero cuando, por ejemplo, es un turista que eh, está pagando una moneda que no es peso chileno. ¿ya? Entonces, obviamente cada documento tiene distintos requerimientos, por ejemplo la boleta no tiene los mismos campos que tiene una factura, la factura por ejemplo tiene el giro, la boleta no tiene giro, y el extranjero por ejemplo tiene el tipo moneda y la nacionalidad, que no lo tienen ni la factura ni la boleta. Entonces, acá con estos tres botones pueden elegir qué tipo de documento quieren emitir y obviamente colocar los campos. En general todos los campos son eh, sencillos de explicar, son autoexplicativos, quizás lo más eh, complicado podría ser en el caso del extranjero, donde habría que indicar eh, el pasaporte y si no hay, y si la persona no tiene pasaporte por ejemplo viene alguien de Argentina y no trae pasaporte se coloca el, el identificador extranjero ¿ya? que sería en el fondo su número de cédula pero de Argentina eh, fuera de eso el resto de los campos deberían ser eh, todo bastante intuitivo ¿ya? después la, la sección de los ítems ¿ya? esta esta sección que está acá en el medio es la que me permite generar eh, los ítems del documento, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que va a aparecer? Y por defecto, obviamente, como está diseñado solamente para hostales, el ítem más importante es el que está al lado izquierdo, que es el alojamiento en sí, donde podemos seleccionar el tipo de alojamiento, por ejemplo, una cabaña, podemos seleccionar el número, por ejemplo, la cabaña 3, el número de noches que la persona estuvo, 2, y el costo por noche de esa cabaña, por ejemplo, 25.000 mil pesos. Y con eso se copia el subtotal y se genera el documento correspondiente. Ya. Esto en general es lo que siempre se va a tener que completar El tema del alojamiento Porque un hostal siempre va a, debiera vender O su principal servicio O el objetivo de este punto de venta de un hostal Es alojamiento Pero adicionalmente se pueden colocar servicios adicionales Por ejemplo si la persona eh, pagó por comida Se podría colocar ese servicio Si tuvo servicio en la habitación O si tuvo otro servicio Por ejemplo la Lavandería y de esa forma se podría complementar el documento con otro tipo de servicios que haya tenido el, eh, la persona que se quedó durante esos días en el hostal. Y eso es todo. Y eso, obviamente eso, esos, estos campos que están acá aplican tanto a boleta factura o factura exportación. Y como siempre tenemos la opción acá de poder generar un documento temporal o generar ahí inmediatamente el documento eh, verdadero. Entonces, por ejemplo, si generamos el documento temporal... Hay que botar obviamente, el root del receptor. Si ¿Sí? tenemos el root del receptor, nos genera el documento temporal. ¿Sí? Y aquí, obviamente, podemos ahora descargar eh, la cotización. Que ¿Sí? ahí la tenemos. ¿Sí? Y entonces, aquí, obviamente, podemos ver que en esta cotización tenemos el alojamiento cabaña número 3, que fue la que eh, estaba al lado izquierdo. Recuerden. La comida, el servicio de la habitación y la lavandería, que era el servicio extra. Y ahí tenemos el total. Entonces, eso nos permite generar de una forma más simple y no tener que utilizar la batería estándar de, de dimisión, que podría ser más complicada para completar en un hostal, un punto de venta específico para hostales y residenciales. Muchas gracias por haber visto el video.